Saludos, soy Israel Vanguera. En esta hora les quiero eh, hablar acerca de lo que es el error P1 o el error 1. Cómo solucionarlo. Para solucionar este error, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Bueno, este error se da debido a que eh, nos indica que la aplicación puede estar dañada o simplemente eh, no se puede conectar al servidor. Ustedes saben que para descargar un producto de Adobe, eh, el ordenador que de nosotros, eh, que ustedes estén usando, tiene que conectarse al servidor de Adobe, ¿no? Porque obvio que todos los productos están en ese servidor, están en los servidores de Adobe. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, siempre cuando vayan a descargar para, para corregir este error, lo único que tienen que hacer es lo siguiente. Uno, eh, cierren, eh, por lo general deben de cerrar todos los productos que estén en segundo plano. Eso lo hacen en, en la barra de tareas, clic derecho, administrador de tareas. Y acá encuentran, por ejemplo, estos productos de Adobe, lo que sea, la nube, to, eh, todo. Cierren todo, todo, todo, todo. Y lo que esté en ejecución en segundo plano, eh, como aplicaciones de Office, también cierren las todas. En este, cuando hablo de Office me refiero a Word, PowerPoint y Excel, bueno, ya saben. Cierran esa aplicación, dan clic derecho, nueva no tarea, administrador de tarea y la aplicación que quieran cerrar, dan clic derecho sobre ella y finalizar tarea. Y luego, eh, ahora sí, eh, tratan de descargar eh, el producto que, que quieran o, la, o, o en el caso que quieran, estén actualizando la nube. Entonces, ese error para corregirlo lo que hace es que, que no se conecta los servidores de, de, de Office, de, perdón, de eh, Adobe. Pues es el antivirus por lo general tienen que antes no siempre que vamos cuando vayamos a descargar un producto de dado de debemos de desactivar el antivirus entonces al desactivar el antivirus eh, nos va a dejar conectar eh, directamente al servidor lo otro que también deben hacer es que eh, desactivar nos vamos aquí a panel de control y tienen que desactivar el firewall de windows Aquí en Sistema y Seguridad, panel de control, aquí dice Firewall de Windows. Pues esto lo tienen que desactivar para que les funcione eh, eh, sin ningún inconveniente las descargas de, de, de los productos. Si tienen activado este, tienen que desactivar, darle clic aquí y aquí no. Porque tienen que darle clic aquí en las dos opciones? Porque si están en una red eh, privada, tienen que desactivar. Y si están en una red pública, también tienen que, porque... Esta parte de abajo, esta configuración de abajo, eh, se encarga de bloquear todo lo referente a redes públicas. Y la de acá, mire, redes privadas, ¿no? Entonces, por eso desactivan las dos opciones. En mi caso yo lo tengo activado, por lo que no estoy haciendo ninguna clase de descarga. Y desactiven eh, el Firewall de, de, de Windows que les mostré ahora. Y el antivirus. En mi caso yo no uso antivirus porque no lo no se requiere eh, en el sistema, porque igual lo otro es que también deben desactivar el, el, el, pro, el programa que no deja que ustedes descarguen ninguna clase de, de productos de Adobe. En el caso del error P1, el error 1 es el eh, Anti-Malware, Servicio inescrutable de Windows 10. Él es muy rígido y entonces como se ejecuta en tiempo real, bloquea siempre las descargas. Lo otro es que como las descargas de Adobe son múltiples, son muchos archivos entonces muchos los detectan como que si fueran una amenaza, entonces las bloquea y eh, no deja que se conecten al servidor, porque antes de dejar que ustedes conecten al servidor, examina. Entonces, si ve alguna, algún error, eh, automáticamente bloquea la, la conexión. En mi caso, yo ese ese se lo servicio un lo que de mi computador, y solo dejo activado eh, el, el firewall de Windows, porque con ese me basta, porque yo necesito que me bloquee la, lo que venga. Eh, las amenazas de internet, no de aquel ordenador, porque el ordenador lo controlo yo y lo quité, por lo que me consume mucha memoria RAM. Entonces, de ese modo ya tengo memoria RAM de sobra. Miren que aquí estoy ejecutando varios programas y estoy grabando y la memoria RAM solo está en 38% y disco duro en 1%. Entonces, el ordenador se mantiene a una velocidad impresionante así. Entonces, yo quité anti-malware, servicio inocultable, debido a que eh, sé cómo controlar mi ordenador y sé que yo puedo evitar un virus se me, eh, me daña los archivos, por lo que después de que el virus pasa del, del internet aquí al ordenador, ya no hay nada que hacer porque lo contagio. Ahí lo que toca hacer es eliminarlo, ¿cierto? Entonces, yo con, no necesito el antivirus, no necesito el antivirus, necesito es, protección en internet, no antivirus en el ordenador, porque yo no, pues no, no sé cómo defenderme de, de, de un virus aquí en el ordenador. Entonces, antimalware, servicio inexcrutable, yo lo quité por lo que me generaba muchos inconvenientes a la hora de descargar cualquier producto de adobe. Me generaba el error P1 o el error 1, ¿no? Entonces, eh, del mismo modo se corrige el error 405, creo que es el 405, que eh, lo provoca también antimalware, servicio inexcrutable. O el antivirus, ustedes tengan, tienen que desactivar el antivirus y automáticamente. Eh, las descargas les van a iniciar de forma fluida y muy rápido. Lo otro que deben, deben de tener en cuenta es que eh, si hacen lo que les estoy diciendo y no les funciona porque les deberá funcionar porque a mí me funciona a la perfección. Yo tengo todos los productos sin ni ningún inconveniente. Lo otro es que cambien de Internet en ese momento. Porque hay Internet que están haciendo las descargas bloquea mucho, en la, se bloquea mucho la conexión al servidor de, de A2 porque acuérdense que eh, los modems también tienen en guard activado. Entonces, yo lo, en, mi, en mi caso yo lo sé desactivar, pero me imagino que no es de ustedes porque no, son de otros países quizás. Es una configuración muy distinta, entonces yo les podría decir cómo desactivar esa seguridad. Entonces, también les bloquea mucho la conexión a los servidores de, de, de Adobe y eso genera mucho inconveniente. Igual aquí en este, de este, en este tutorial ahí abajo está un grupo para, de, de Facebook. Yo lo cre, había creado el grupo y lo eliminé pero creé otro para que si tienen algún inconveniente por ese grupo me escriban. me eh, Respondo más fácil en, en el grupo. Entonces, me escriben y yo les estaré guiando en caso de, de algo. Igual, igual estoy creando una solución. Porque Bueno, yo ya había creado una solución para todos los errores de Adobe y eh, eh, cometí un error en esa que no puse que se actualizaran los archivos. Entonces, funcionó mucho a la perfección pero va pasando el tiempo que ya no va funcionando, debido a que lo ha hecho desactualizados. actualizado. Aunque ellos tratan de actualizarlo, a muchos les funciona, a otros no. Entonces, la idea es que el enlace que yo les deje para solucionar el error se siga actualizando. Entonces, eso es lo que estoy desarrollando para... Eh, de aquí a un mes creo ese tutorial y, y lo estaré publicando. Entonces, corrigiendo todo esto, todos los errores, porque primero me funcionó y corregía todos los errores, omitía, omitía todos los errores. Eso es algo que me ingenié gracias a Dios, y, funcionó entonces así se corrige el error p1 el, el problema está en la conexión con los eh, al servidor de ea entonces si, si hacen esto que les estoy diciendo les va a funcionar a la perfección entonces eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y tratando de ser eh, un poco lento la, ahora la explicación porque procuro a veces hacer los videos muy rápido y quedan eh, muchos vacíos entonces así se corrige de fácil de fácil de corrige el error Ah, lo otro que le quería decir es que se me pasaba. Una vez haya, hayan hecho, hayan descargado los productos, activen nuevamente el firewall de Windows. No, no se olvide que entran aquí con panel de control. Sistema y seguridad. Dan clic allí y activan la seguridad, porque esto es muy importante que está activado, porque esto es lo que nos defiende de los virus en, en internet, Internet, redes sociales, en todo es este y el, el, el otro eh, eh, Windows Defender. Es en el sistema como tal. Pero este es, bueno, el mismo Windows Defender, pero en este caso es dedicado directamente a redes públicas y redes privadas. Lo otro que se me estaba pasando, es, me acordé. Lo otro es que si ustedes están en una red pública conectado, por lo general siempre les va a generar error a la hora de descarga, porque el antivirus en redes públicas corta muchas conexiones. La defensa corta muchas conexiones si están en redes públicas. Entonces es importante que desactiven esta esa opción si no lo hacen y están en red públicas no les va a descargar el producto les va a generar siempre el error P1 o el error 1 como lo conocemos entonces, procuren siempre hacerlo en redes privadas configuren lo que están en redes privadas y, y de ese modo entonces no les genera error pero toda descarga genera error en redes públicas por seguridad entonces, eso era lo que se me estaba escapando por eso es bueno verse todo el tutorial siempre y no verse solo la partecita porque así quedan. Por eso es que muchas personas escriben que no me funcionó, pero es porque ellos solo se ven los primeros tres minutos y no se ven todo el sin, y no tienen conocimiento que al final es que siempre se dan la, la, los mejores consejos. Entonces, eh, así se soluciona el error P1 y espero que les haya servido. Y no olviden que voy a crear el, el, la solución a todos los errores actualizados. Yo ya había creado una y funcionó Y ahora voy a crearlo el video que yo creé en internet para que lo busquen si sí quieres es cómo omitir todos los errores de, de Adobe. Ahí así lo encuentran. Y ahí verán que estoy diciendo la verdad y con eso se solucionaba. Entonces ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao.